Charlie Jones es un viajero del mundo. Una vista familiar de las calles de París, Londres y Roma. Pero no importa cuánto viaje, Charlie aún piensa que el mejor lugar de todos es su casa. El hogar es realmente el lugar donde la mayoría de las cosas buenas empiezan. Y apuesta que tu dentista te ha dicho que tu casa es el lugar donde la buena salud dental empieza. Las visitas dentales regulares son, por supuesto, una necesidad. Pero no te equivoques, los hábitos de higiene bucal correctos en casa son igual de importantes. Las dos normas principales de la higiene en casa son... Cepillas inmediatamente después de comer, incluso si es solo picoteo. Presta atención a tu dieta, reduciendo los dulces al mínimo. Estos hábitos, más las visitas dentales regulares, son los necesarios para mantenerte más sano y más feliz, tanto si estás subiendo a la Torre Eiffel, escuchando las campanadas del Big Ben o simplemente relajándote en el mejor lugar de todos, tu casa. Este ha sido un mensaje de interés público de la Asociación Dental Americana y de tu sociedad dental local.